En la primera parte del módulo 4 hemos practicado ejercicios más sencillos y de una intensidad ligera. En esta segunda parte analizamos otros ejercicios más efectivos pero más difíciles de ejecutar bien.